Una Olimpiada es lo máximo a lo que puedes aspirar como deportista. Un sueño. Y encima ya si es una Paralimpiada, aún es, hay más diferencias. Es que estás con los mejores deportistas del mundo. Animo a todas las niñas, pero sobre todo que disfruten del deporte. Hay que ir a disfrutarlo y a tomarse el deporte como salud, como valores. Y luego si viene la competición, pues viene. Medalla de plata para España, medalla de plata para Itasco, gobierno de Navarra Navarro aco gobernua